Nota: ¿Cuál es para vos lo que menos te gusta de DD a nivel mecánico? ¿O alguna cosa que consideres una falla a la que quieras cambiar? <risa> Está buena la pregunta. A mí me molesta eh, la iniciativa. El momento de iniciativa es re aburrido. <risa> bueno, todos tienen dados una iniciativa y después, como yo tengo que organizarlo, es todo. Y, y siento que. Todo el tiempo... De, de, encima cuando más poderosos son los jugadores. Tiene que haber más enemigos. Y tenés que como organizar de paquetes. Y queda feo. No sé, la iniciativa no no me gusta. Siento que se puede mejorar. No tengo ni idea cómo. Eh, ni idea cómo. Pero pero no solo es... Eh, no sé si está mal a nivel mecánico. Lo que sí siento es que el momento de iniciativa es el más aburrido del combate. O una vez que se ponen las, las posiciones... Que vas a tardar, porque... Bueno, capaz que... Por que no son poderosos, pero van a pelear contra un montón de hormigas. Ya, es un montón aburrido. <risa> no sé. Esa, esa para mí es la más molesta. Después... Eh, creo que se podría hacer algo mejor con la parte de los componentes de los hechizos. Hay como... Siento que es una parte súper interesante para poder... Eh, explotar a nivel reglas. Pero es muy fácil de ignorar también. Y... Eh, una de las cosas que de que idea pega mucho es Vamos a hacer la regla hasta acá, después encárguense ustedes Que no está para nada mal, porque te da un montón de libertad a la hora de rolear Pero a veces necesitas una ayuda Sobre todo un juego que es tan mecánico como os Paradox Hola, rayan estoy por comenzar pronto mi primer one shot con mis amigos ¿Qué pasos me recomendarías para unir a los aventureros? Ya que inician sin conocerse Bien Ellos no se van a conocer Esto, eh... Primero, eso es importantísimo. Asegúrate que ellos. Que los jugadores sepan que no depende solo de vos que ellos se unan. Ellos se van a sentar a jugar rol con vos y, y con el resto de sus amigos. Así que ellos también tienen que poner un poco de ellos a la hora de sumar. Lo que vos podés hacer como, como DM es darle a cada uno de los personajes una razón por la cual unirse al resto del grupo. Tal vez todos quieren conseguir oro, tal vez todos quieren conseguir un objeto mágico, tal vez. Eh alguno de ellos no quiere el objeto mágico pero quiere ir ahí para rescatar a su padre entonces, dale a cada uno una razón por la cual pueden ir y con eso y la ayuda de tus jugadores, listo, debe ser suficiente podés charlarlo de antemano con ellos y decirle bueno, tu personaje qué le interesaría, digamos si, si lo mandan a una misión, ¿qué es lo que más le interesa? el oro entonces si le ofrecen buen oro, va, sí, listo eso es importante digamos. La Ciano 19 Estoy intentando armar un buen sistema de dinero y de precios para una campaña ¿Hay algún sistema que profundice en los sistemas económicos de cómo armar una empresa, precio, economía y variables? Eh. En, en, en, lo, en lo que es Roll hay, hay diferentes juegos que se encargan de su economía de una manera muy detallada D&D no lo hace, a menos que vos sigas los costos de D&D Pero Pathfinder 2 sí, me encontré que Pathfinder 2, segunda edición le pone mucho énfasis a lo que es la, la, la, la economía. Eh, en cuanto a sistemas, realmente sé muy poco sobre economía, porque lo, re, lo real de esto es que el dinero en, en D&D funciona, en el rol, funciona de la misma manera que funciona en la vida real, digamos. Vos intercambiás recursos por dinero, o tiempo por dinero, para después el dinero cambiarlo por recursos, y así, así, así. Ahora, mi recomendación es que bueno, interesante eh, a nivel rol el dinero cuando hay diferentes monedas con diferentes valores. Por ejemplo, el dólar, ¿vale? X cantidad de... No sea, tienen tanto peso. Y tenéis yo, el peso argentino o el peso uruguayo que tienen diferentes valores porque se comparan con el dólar, que es la moneda más fuerte. Ahora, si vos haces eso en rol y tiene alguna manera importancia, por ejemplo, están, ellos tienen monedas de la cruz, por decir algo. Y quieren ir a comprar a un puerto nuevo, y llegan al puerto nuevo y se enteran que la moneda ahí vale la mitad de lo que vale en el resto del mundo, o sea que no tenían tanta plata como pensaban. Eh, o cuando encuentran un tesoro se encuentran que son todas monedas del triángulo de la cruz, y no saben cuánto vale, y ahí cambia, ahí se pone interesante la razón de cuánto vale esto y cuánto vale el otro en el rol. Nota, una criatura que vos creas que sea complicada Y molesta mecánicamente para los jugadores Ejemplo, algo así como que No solo tengan que sacarle punto de vida Sino que encontrar el punto débil Sí, ah, estaba pensando en esto hace poco Porque, eh, ¿cómo era? Bueno, un monstruo que yo encontré Que es re molesto para todos Incluso para el DM Es la flor de cadáveres Porque eh, Justo en Anur En... Dos de los tres jugadores son inmunes al veneno Pero si no lo son La flor de cadáveres es súper poderosa eh, Lo más complicado que tiene para los jugadores Es que se cura sola Consumiendo uno de los cadáveres Y si no, invoca un zombie agregando la complicación al DM Y tiene que manejar otro bichito Y a los jugadores tienen otro enemigo eh, La flor de cadáveres es un gran, gran enemigo Súper molesto para todo el mundo eh, No estoy seguro De otro así que tenga un punto débil <risa> estaba, estaba buscando de hecho hace un tiempo porque quería hacer algo así y no sé si encontré en, en Day Day los puntos débiles esas cosas se manejan con resistencia, tipo es resistencia a todas las armas excepto las de plata, entonces de una manera eh, el punto débil es la plata. Pero no estoy seguro. Voy a, voy a pensar un poco más porque está buena, está buena eso. Eh, ¿Cuál es el monstruo con puntos? Yo sé que los que he usado los, los he inventado. Mago Cloud. Hola. ¿Cómo se calcula el bonificador de ataque de las armas para un personaje de quinta edición? Todo se calcula con el ataque. No entiendo cómo funciona del todo. Es así. Si la persona está usando un arma en la que es competente. Se le suma el bonificador de competencia. Más el de fuerza. Si es un arma melee. O arrojadiza. O. El bonificador de destreza, si es un arma a distancia o ligera. Entonces, eso es todo. Es el bueno de competencia más la característica que va. Nada más. Ese es el bonificador de ataque para todas las armas. Uh, en, en cuanto al, al daño es otra cosa. Pero el, el ataque es ese. Es el bueno de competencia, si es que lo tiene. Ahora, si no lo tiene, solo es la característica. Nada más. Eh, Carlos, ¿conocés los libros de Lazy DM? DM? ¿Vos los recomendarías? Sí. El Lazy DM, creo que hay dos o tres... Son consejos para eh, para dirigir que eh, están muy muy buenos, súper súper copados los consejos. Yo se los súper recomiendo. Da muchos tips para facilitar tareas del DM que solían ocupar mucho tiempo y ahora no. digamos Ahora tener formas más automáticas de hacerlo, como el reskin, por ejemplo. Es, es una de estas ideas. Y eh, te soluciona muchos problemas, sobre todo digamos si... Eh, para preparar la aventura <risa> o, o incluso para interpretarla Yo los lo súper recomiendo Esos y los de... Mm, eh, juega sucio Creo que no son de la misma persona No, no son de Paquero, Vaquero, una pregunta ¿Has implementado los objetivos de séptimo mar en D&D? ¿O se te ocurren cómo implementarlos y dar una mejor mecánica para hacer cosas de la historia Pero aún así sin romper el balance? No, no implementé los objetivos de séptimo mar en D&D Trato de que... Eh... Yo voy charlando con los jugadores y les digo, ¿qué, ¿qué te gustaría? ¿Qué quieres que pase? Estoy pensando en esto que estás haciendo, qué te gustaría hacer. Y, y voy jugando los objetivos de, con ellos. Eh. Pero no se me ocurre otra manera de cómo implementarlos así. En cuanto a mecánica, no, no le veo digamos, una posibilidad digamos, de que, bueno, sumas esto más esto y lo conseguís. Hay, hay, hay, al ser un juego, digamos hacer una parte tan metida en, en la narrativa de un juego mecánico es difícil ponerle cosas tal vez lo que podés hacer bueno si haces esta misión conseguís 5 puntos y vos necesitas aquellos 15 puntos de héroe para hacerlo bueno le, le, la mecánica está en, que el, en cómo repartir los puntos de héroe de forma de recompensa y cómo el jugador los va a usar pero no no sabría cómo cómo hacerlos de otra manera Seguimos, DJC J, 24. ¿Es buena idea tener personajes que te siguen como minions o aprendices en una campaña larga? Sí. Sí, es re buena idea. Porque tiene muchos beneficios. La, la parte mecánica es bueno, tenés un aliado más en combate y puede hacer acciones. Puede darle pociones a los personajes, puede pegarle a un enemigo y hacer todas esas cosas. Pero lo cierto es que es medio inevitable también, porque... A menos que todos los personajes sean súper apáticos y sean re malos y no quieran tener amigos Eventualmente van a tener a alguien que los acompañe Por ejemplo, ahora los chicos que están jugando Tienen a un... A un, a un era el aprendiz de, es el aprendiz de Cal, uno de los personajes Que quería aprender a ser guerrero y estuvo entrenando con Cal Y los acompaña para todos lados ahora eh, Es medio inevitable para mí, yo siento que es algo que ellos siempre de alguna manera consiguen Porque... Los personajes tienden a ser personas que... Tienen vidas súper interesantes, no importa el mundo que sea. Porque van viajando a lugares extraños, conociendo gente nueva, comiendo comidas raras. Teniendo aventuras imposibles. Y tal vez, digamos, la gente que, que esté cerca de ellos los mira y diga en algún punto ¡hey! Quiero hacer eso también. Y, y ¿por qué no? Los acompaña. Y no creo que se nieguen. También es común, digamos, que... Incluso tengan mascotas o algún algún tipo de criatura que lo siga Porque ellos lo cuiden eh, Para mí, no solo es buena idea, es medio inevitable también Pun. Otra pregunta que recién se me ocurre ¿Cómo balanceas los monstruos? ¿Hay una forma de balancearlos bien? O sea, que les cueste pero los maten <risa> Yo balanceo los monstruos de la siguiente manera A veces, lo que pasa es que en mis partidas suele haber combates seguidos en la misma sesión. En la última sesión de Nurem hubo dos combates, uno después de otro. Y la sesión había empezado al final de otro combate. O sea que hubo tres combates en cadena. Yo sé que para cuando llegara al último monstruo, el personaje de Bachi, no tenía ningún hechizo más. Eh, habían agotado sus recursos. Entonces, esa es otra cosa que tener en cuenta. ¿Con cuántos recursos cuentan los jugadores y en qué momento de la aventura se van a encontrar? Combate. Va a ser el único combate que van a tener Y ese es el único combate, es un poco más fácil, digamos Porque los personajes suelen estar al 100% del poder Cuando no pelearon hace mucho Entonces, el guerrero tiene todos sus tus dados de, de, de maniobras el, el hechicero tiene todos sus puntos de hechicería El... Eh, el mato de sus slots, etcétera, etcétera. El barro tiene toda su furia y demás o sea, ahí es mucho más fácil. Yo tengo en cuenta, por ejemplo... Suena <risa> medio estúpido, pero... Yo tiro combates medio fáciles para ver, digamos, cómo... Cómo pelean sus personajes. No, no la forma en la que se organizan, sino, digamos, los números que tienen. Si no, eh, por ejemplo... Tal vez el horror tiene no me di cuenta y tenía un más 8, nivel 1 para pelear, para pegar, y dije, uh, okay. Bueno, ok, si mando a alguien mucha armadura, solo le va a pegar el bárbaro, así que el bárbaro se va a tener que cargar a esta persona, eh, y voy como probando, probando hasta qué punto puedo tirar a ellos, hasta que llegan a un punto, digamos, ahora, por ejemplo, que ellos pero creo, nivel 8 o 9, dije, bueno, a ver, tres combates complicados, uno tras de otro, suerte, ahí yo ya, en ese punto dije, bueno, Acá esta es una situación complicada, ellos la saben ellos Estaban totalmente conscientes de que esta en una situación súper difícil De que lo que tenían que hacer No era para nada fácil Pero lo querían hacer igual Así que yo ahí en un punto dejé de, de, de intentar balancear el combate. Y yo dije, bueno, ellos saben que... Tienen las de perder <ríe> Así de fácil eh. Pero otra de las cosas importantes es la economía de acciones ¿Cuántas acciones? Tiene el grupo de los jugadores en comparación a los enemigos, eso es importante tener en cuenta. Y eh, la otra es la magia y enemigos que vuelan. Esas son dos cosas importantes que, para mí, digamos, son como dos saltos de, de poder de enemigos importantes. A principio, sí, bueno, lo más parecido a magia es que yo, un flechazo, un proyectil mágico, algo por el estilo, pero. Ah, después, digamos, cuando el otro lado también hay un tipo con una vuela de fuego, cambia muchísimo. Cambia muchísimo la estrategia. O se separan, o no quieren pelear, o, o digamos, saben que está complicado. Lo mismo cuando hay alguien que vuela o se hace es invisible. Esas entran más o menos en la misma categoría para mí. Esas son cosas difíciles también, ¿no? Que se teletransporta. Enemigos con mucha movilidad son complicados para los personajes, ¿vale? porque muchos tienden a hacen un combate estático Llegan hasta un punto donde les parece estratégicamente correcto Y se quedan ahí peleando hasta que se termina el combate Pero un enemigo que vuela No tiene por qué Por qué quedarse en el mismo lugar No le conviene Tiene su movilidad superior Entonces va por ahí Es, es prueba y error Todavía yo no... no lo tengo bien definido, pero de a poco se va... Cuando tenga algo, algo mejor, lo voy a hacer. Quiero agradecerles muchísimo por todas las preguntas que hicieron. Estuvieron buenísimas. Mucha gente nueva, además, haciendo preguntas. Gracias, eso siempre se agradece, está buenísimo. Un montón de gente hoy, además. Re bien. Y eh, quiero re, re, re, redecir, quiero, re, quiero repetir que va a estar el cumpleaños de la taberna. Si se quieren sumar al Discord, por lo menos solo este fin de semana, va a haber cositas para hacer. Y... Vamos a dejarlos con el outro a ver si le podemos hacer reír a alguien para que sigan mirando rol.